Hola gente, yo soy en este nuevo video Estamos acá en Call of Duty Ahí pueden ver eh, que cambió un poquito la calidad Es porque estoy jugando en un teléfono de gama media alta Y se ve mucho más espectacular Y bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es jugar una partidita Y ver el rendimiento de esto grabando Y posiblemente tenga un celular de gama media alta muy pronto O de gama alta, quien dice que no yo soy Y bueno, ahora vamos a jugar a standoff dominio Y vamos a ver el rendimiento de esta cosa grabando ya lo jugué sin grabar y uf, era súper espectacular Me Imagino que no va a bajar ningún FPS ni nada Porque no debería pues No, no baja nada A la verga Bueno vamos mi gente mi Ay. Oh. Estoy acostumbrado a mi pantallita De nuevo Aquí vamos, espero acostumbrarme Voy a poner otra vez el botón más pequeño oh. Vamos, vamos, vamos. Epa, epa, epa. Si voy a morir, va mmm, vas a morir conmigo. Epa, epa, me la saqué Wey. Uff. Vamos, vamos. Aquí hay otro. What the fuck? ¿Qué arma tenía ese men? No mames. Una grapadora. Oh muchacho. ¡El arco! Esta madre está rota, esta madre está rotísima Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver uh, Apuntamos un poquito más arriba, Esto. Aquí otro, aquí otro ¿Eh? ¿Por qué no lo maté? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Captura, captura, captura Captura Vamos a lanzar el avioncito por si viene alguien por allí ¿Qué? Ah, no sé no sé qué pasó ahí, pero ya estamos acá casi ¡Oh! Primera ronda ganada pero... ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí entraron varias balas, pero no todas A ver, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, capturamos B Aquí está uno, perfecto Ahí Aquí Y aquí, eso ¡Vamos! Perfecto, capturamos toda esta madre, a ver eso, doble. Y hay otro también aquí. Eso. Vamos, tenemos todas las rachas. Uf, uh, nunca he activado esta, se lo juro. Porque mi teléfono siempre se traba. ¡Oh! Madre, güey. La madre. Qué cool se ve, güey. Wow. Nunca lo había activado, se lo juro. Nunca lo había activado, pero sí malísimo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Wow! ¡Qué genial! A eh, ver, usamos allá los cohetes. Ah, no, era aquí, güey. Aquí me esperaba de hecho una triple. A eh. blum blum blum blum super genial demasiado genial bueno esta esta partida salió demasiado bien y de y super fluida pues y a 720 que es súper genial bueno espero que le haya gustado el, uh, el video de hoy estoy súper emocionado de like, suscríbete y comenta ya tú sabes que si me das like me ayudas bastante es lo único que pido dale like amigo dale like y bueno, nos vemos en un próximo video Que posiblemente valga mañana y sea un remix No lo sé, no lo sé, no lo sé Chao